¿Qué tal? Yo me llamo Sergio Silvestre Martín Madera, mejor conocido como Silvestre Madera. Soy originario de Monterrey Nuevo León y soy artista visual. Me dedico a producir imágenes desde el papel hasta el muro. Yo empecé a dibujar por mis hermanos. Güey. Yo soy el menor de cuatro hermanos y como que a todos se les daba un poco ¿no?, esto del dibujo. Yo creo que lo heredamos un, un poco por parte de mi mamá. Entonces mis hermanos Siempre estábamos jugando a dibujar, ¿no? Nos dibujábamos entre nosotros, <risa> nos tirábamos carro, ¿no? Y Yo creo que ahí, pues ahí nació, nació de cierto modo, de manera natural, ¿no? el, el gusto por, por dibujar. Ya después, pues era el, el típico que dibujaba a todos, ¿no? en el salón. ¿no? A veces digo de mamón que yo empecé mi carrera artística en segundo de primaria, ¿no? Ven, vendiendo dibujos de, de Caballeros del Zodiaco y de, de Goku y la madre. Entonces, más o menos por ahí fue... Por ahí fue por donde llegó la, la caricatura, ¿no? Ser artista visual en México es... Complicado, ¿no? Y al final del día uno, si quiere ser artista, pues se las ingenia, ¿no? Para hacerlo. Y entonces yo tuve la fortuna de que, pues ya venía de, del barrio, ¿no? De, de acá, de una colonia popular, entonces ¿no? tampoco había mucho que perder, ¿no? Lo curioso es el tiempo que te lleva, ¿no? A, a decidirte, a decidirte hacerlo. Y mucha gente nunca se decide, ¿no? No puede lidiar con la incertidumbre de ser artista, ¿no? De no saber cómo vas a vivir, de qué vas a trabajar. Me tardé varios años en poder ya generar un ingreso que me pudiera brindar una vida digna. ¿no? Pues para mí sí fue un poco pesado, ¿no? porque tenía que, que trabajar a la par de, de estar produciendo. ¿no? Siguiendo un poco los pasos de mi hermano, que es contador público, es... Entré a la Facultad de, de Contaduría Pública y Administración. No, no acabé ni el, ni el primer semestre. Güey. Siempre estaba dibujando en las clases. Y sin embargo, en vez de meterme a artes me metí a lenguajes audiovisuales. Güey. Y hasta que iba a salir de la facultad, me empecé a clavar en la caricatura política. y empecé a colaborar en una revista que se llamaba La Roca, un periódico. Y ahí estuve cinco años colaborando, haciendo caricatura política. ¿no? Yo creo que por mi abuelo, que desde niño siempre me contaba de las historias de, de su etapa en el ejército, como que desde niño me fue, me fue dando una, una conciencia política. ¿no? Creo que es lo chido de la, de la caricatura, ¿no? Que puedo decir lo que quiero decir sin pedos, ¿no? Lo, dar el mensaje así, directo. Y a la inversa, creo que con la pintura puedo tener esta otra parte, ¿no? De interiorizar, de, de explorar más hacia, hacia adentro, ¿no? De mí mismo. Es como una medicina, ¿no? Esto de la, de la caricatura. Ya los dibujos, dibujo, lo chingón es de que me da la posibilidad de o lo que sea que me pueda imaginar. Lo puedo llevar a un papel, lo puedo llevar a, a un lienzo. Y bueno, lo chido es que no ha perdido el, el humor, ¿no? También. Que sabemos que el humor, pues, es una de las mejores herramientas, ¿no? Para decir algo. El humor hace que, que las ideas entren con, con mayor facilidad a la, a la mente y creo que lo más chingón de pintar en la calle, en este formato callejero, sin lugar a dudas es la, la interacción con la, con la gente, ¿no? que es otra cosa muy distinta a estar produciendo obra en tu taller, que es una cuestión más de de, de interiorizarte. ¿no? Pues la idea general era hablar un poco de la inclusión, ¿no? en este caso visto desde la, la diversidad, pues de una manera alegre, humorística, colorida. La idea pues, es que, que sea un mural fresco, que transmita buena onda ¿no? el, aquí al, al barrio y pues que también haga que se sientan de algún modo incluidos, ¿no? que, que trate de abarcar así el, un espectro más amplio de, de toda la comunidad. ¿no? Entonces también me falta poner un trans, alguna representación de alguna etnia indígena, no sé, ciertas cosas ahí que faltan. El taller tallerario es un espacio ¿no? que está en el centro de Monterrey y que pues representa ¿no? a varios artistas y en el cual pues hacemos desde exposiciones, charlas, talleres, etc. Intentamos ¿no? ayudar a, a profesionalizar ahí el arte, al menos el arte urbano ahí en Monterrey. Pues el tallerario surge hace tres años a raíz de que yo estaba colaborando con una marca de pinturas, la cual me facilitó un espacio ¿no? para pues ahora sí que para que hiciera lo que yo quisiera. Entonces se, nos, se me ocurrió hacer el taller árido, que pues era un taller, este como lo hizo su nombre, un taller para, para trabajar, para estar produciendo, y un punto de encuentro ¿no? donde, donde se reúnen los, los artistas. La banda que hace mural, arte urbano, pintura. Bueno, también tenemos un festival que hacemos cada año, Festival Árido. Es un, un festival multidisciplinario. Hay pintura, hay performance, música, fotografía, etcétera, ¿no? Un festival que es independiente, que es autogestivo, que lo hacemos los artistas para la, la comunidad, ¿no? Año pasado, en plena pandemia, hicimos una convocatoria para artistas de 15 a 25 años. No había primero ni segundo ni tercer lugar, sino había cinco, cinco premios iguales y como unos diez premios más de kits, de material, de bastidores, y pinceles, pintura, etc. ¿no? Entonces la convocatoria busca eso, de incentivar a, a los jóvenes para que sigan dándole ¿no? y que vean que sí, sí se puede y todo. Entonces ya ahí también se va, se va nutriendo la colectividad. dos días muy importantes en la vida de cada persona ¿no? uno cuando naces y otro cuando sabes para qué naciste ¿no? entonces cuando yo descubrí para qué nací yo creo que desde ahí para acá pues ha sido un camino ahí sinuoso pero interesante ¿no? hay algo ahí no adentro de mí que, que siempre está moviéndome para hacer todas las cosas que hago no